en cuarto y al fin estoy de Erasmus que era uno de mis sueños antes ya de empezar la universidad. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Soy Laura Prada por los que no me conozcáis y en el vídeo de hoy voy a hablaros un poco de por qué me he ido de Erasmus y dónde estoy. Estoy en Polonia, concretamente estoy en Lublin y bueno estas son las vistas desde mi habitación. O Os voy a contar en otros vídeos pues dónde estoy concretamente de Lublin ¿Y qué recomiendo? Primero todo decir que me fui en septiembre, a finales de septiembre y voy a estar medio año, me voy a estar hasta finales de febrero más o menos. ¿Por qué he decidido ir a este país tan distinto y tan lejos de mi casa? Número uno, porque me encanta el frío, me va genial para el dolor de cabeza. Número dos, porque tengo unas amigas que fueron a Polonia y me dijeron que estuvo genial, que estudiar allí fue muy fácil y esto pues me motivó más también a, a elegir este país. Y también decir que me motiva Polonia porque es un país que está en el este de Europa pienso que es muy diferente pues, poder ir en Polonia que por ejemplo en Italia o Francia, que la cultura es un poco más parecida a España, ¿no? Entonces quería retarme a mí misma a ir lejos y descubrir nuevas culturas y formas súper distintas de vivir la vida. Voz de camionera, estoy un poquito resfriada. Bueno, me duele un poco la garganta. Eh, porque aquí en Polonia hace frío, aquí sí que hay calefacción, pero fuera pues voy con chaqueta, bufanda, gorro. Y supongo que el contraste pues hace que tenga esta voz de camionera. Espero poder solucionar hoy. Realmente recomiendo esa experiencia, recomiendo salir de la zona de confort eso siempre me ha encantado de lanzarme a todo lo que me llena y sí que ya he tenido experiencias viviendo fuera de casa, estuve en Madrid, ya os conté en un vídeo en no he viajado sola, quizás esa experiencia no era un reto tan, tan grande pero realmente creo, creo que hay personas que aún no se han lanzado a salir fuera y creo que esa experiencia está muy bien porque no estás solo, no estás nunca solo, si no quieres no estás solo y... sí, puede parecer muy guau, te vas de Erasmus, pero realmente una vez llegas aquí ya conoces a un montón de gente hasta de tu mismo país, aquí está lleno de españoles también, si quieres, puedes, puedes conocer a polacos, puedes ir a un, eventos de estos internacionales donde conocer a gente de otros países. Y también quiero contar que a mí me preocupaba un poquito el hecho de... Ostras, el estigma de Erasmus típico a mí no me atrae, ¿no? No me atrae esto de, de fiesta, todo el día fiesta, bebida, porque yo no suelo beber. Y yo pensaba ostras, yo si llego allí y me encuentro que todos los días de salir de fiesta, beber y no sé qué, no sé cuántos... ¿qué haré yo? me voy a sentir muy sola ¿no? porque este no es mi tipo de vida que quiero pero al final descubres que pues hay gente que va a vivir la experiencia de Erasmus de esta forma, salir, beber, que también está bien si quieren y otras personas que si no nos gusta tanto la fiesta pues también vamos a conocer a mucha gente de nuestro tipo, de nuestra forma de ser y no nos tenemos que aferrar a nada, si un día quieres salir, sales, si un día no quieres salir, no sales y punto o sea que si no bebes y te das miedo ir a Polonia por este hecho, realmente te lo recomiendo igualmente porque no tienes por qué amar la bebida como aquí en Polonia, que la gente ama beber. Si no amas beber, también puedes ir de Erasmus en Polonia. ¿Qué más? Oh, te animo a ir de Erasmus.